Soy Deltaray y bienvenidos al canal que a raíz del último anuncio de Super Smash Bros. se ha descargado la demo de ARMS. Bueno, hoy empiezo el vídeo un poquito más directo porque estoy hablando ahora mismo de una opinión. Los que seáis nuevos en el canal sabréis que este tipo de vídeos lo hago completamente sin guión. Lo único que tengo ahora mismo enfrente de mí es una serie de ideas de las que quiero hablar hoy, pero nada más. No tengo absolutamente nada, no tengo... El único dato que tengo, de hecho, es la fecha de lanzamiento de Arns, ahora la, lo, lo hablaré. Y pues... Eso todo va a salir según mi opinión, sin tener nada absolutamente preparado para que sea un poquito más sincero. Por eso he empezado un poco más directo, siempre sabéis que empiezo un poco con con una especie de introducción antes de la presentación. Pero este no es el caso porque no sé qué decir. Sea como sea, ya habréis leído el título supongo, si no, pues no sé por qué habéis entrado, no sé. Eh, hoy voy a hablar un poco de mi opinión acerca de la última elección para el, para el Super Smash Bros. Ultimate, eh, la primera de del segundo Fighter Pass. Bueno, si no lo sabéis a día de hoy, el último luchador escogido, aún no se sabe a ciencia cierta, pero va a ser un luchador sacado de ARMS, la última IP de Nintendo. Y el anuncio completo será en junio, si no me acuerdo mal. Además del anuncio, también será el lanzamiento. Bueno, ARMS fue, como he dicho, la última gran IP de Nintendo. Y fue lanzado en 2017, para ser exactos, el 16 de junio. Esta inclusión ha tenido opiniones muy divididas, ya sabéis que no todo el mundo está contento siempre, pero mmm, bueno, no sé, ahora voy a dar mi opinión, antes voy a introducir un poco a lo que es Arms. Para los que no conozcáis el juego, Arms es pues una especie de juego de boxeo, por así decirlo, con la peculiaridad de que los brazos, menos una de las luchadoras, Sí, una de las luchadoras. Eh, son extends, extendibles, extendibles. Extendibles, Que se alargan. Y pues que las manos, los puños también son intercambiables. Pues para hacer como distintos tipos de ataque. Cada luchador tiene tres y bueno. Este juego pues murió hace... Hace bastante ya, fue poco después del, del lanzamiento del propio juego, en parte debido al lanzamiento de Splatoon 2 y en también gran parte debido a la falta de modo de un jugador. Yo, como he dicho, solo he jugado a la demo, no tengo el juego, pero por lo visto, eh, para un jugador nada más que había un modo o dos muy interesante y se centraba sobre todo en el online. Si bien esto ha funcionado para Splatoon, pues no ha funcionado con Gans. Entonces, ¿qué opino yo sobre este lanzamiento? Pues, bueno, este lanzamiento sobre... Sobre más bien sobre la inclusión de este luchador. Pues primero pienso que están en todo su derecho, ¿no? O sea, es un juego de Nintendo en el que a priori todos son luchadores de Nintendo. ¿Por qué no van a incluir a un luchador de Nintendo, no? Es lógico. Hay opciones mejores, pues, hombre. Mejores siempre va a haber. Pero yo creo que va a ser un luchador bastante divertido, yo creo que yo creo que está bastante bien escogido. Pero lo que no hay duda es el porqué han escogido el porqué de haber escogido a, a un luchador de años. Se si han escogido a un luchador de anses es por el simple hecho de promocionar. Porque saben que Anses está bastante muerto y porque quieren relanzarlo. De hecho, ha coincidido, entre comillas, con una encuesta sobre popularidad de personajes, cuando ya hacía mucho que no hacían. Y creo que también había alguna que otra cosa por ahí que ahora no recuerdo. Así que, sin duda alguna, es para relanzar el juego. De hecho llevaba muchísimo sin hablarle y basta con que echáis un vistazo a Twitter, a Instagram, cualquier red social o incluso fuera de la red social, si vais a memes, si vais a cualquier cosa, se está hablando de ARMS. Han, ya han conseguido lo que querían y esto me lleva a otro punto. Es muy improbable pero también es posible, es posible que esto lleve al despiste. Quiero decir, cabe la posibilidad, lo dudo mucho, pero oye, si pasa, yo he sido el pionero. Cabe la posibilidad de que realmente no vayan a incluir a un luchador de armas. Esto lo voy a juntar con un punto del que voy a hablar más adelante, pero el único dato que no han dicho es que sus brazos son extensos, ex que se extienden. Esto no solo se aplica a luchadores de ANS, también se aplica pues a otros como por ejemplo Rayman. A lo que voy es que es posible que esto sea un despiste, relanza ANS, pero a la vez van a lanzar a otro. Es posible, como serlo lo es, pero lo dudo mucho, yo solamente lo digo como lejana posibilidad. Ahora voy a hablar pues de lo que son los candidatos. Porque, como yo he dicho, hay mucho, muchas opciones. No se ha revelado lo que es el luchador, pero sí el juego. Lo normal sería pensar que el que van a incluir es el protagonista. No hay un protagonista claro en Ans, pero sí que hay una cara visible, o dos más bien. El problema está en que esas caras visibles, o incluso los más populares, ya están representados dentro de Smash. Springman es ayudante. Y bueno, además de ser eh, espíritu también, también lo son ninjara, Limonger, Minmin y Twintel. Es muy posible aquí entonces que se rompa una, una de las reglas que los fans ya habían establecido. Y digo los fans porque nunca se ha dado un comunicado diciendo los ayudantes o los espíritus te confirman si sí es verdad que se da muy por hecho, porque no se había demostrado hasta ahora. Pero es posible que se rompa la, las reglas hasta ahora. Como os dije en, en el vídeo de mi pronóstico, cabe la, cabe la posibilidad de que no siguieran las mismas reglas. Y puede seguir ese camino. Si se rompen estas reglas, las posibilidades aumentan muchísimo. Luchadores que ya se habían dado por descartados, como lleno que es espíritu, o Luigi que es ayudante, Shantae, que también es espíritu, eh, Bandana Dee también, incluso Zero, Ling, hay muchas posibilidades que ya se dan por descartadas. También cabe la posibilidad, sinceramente me extrañaría mucho que no fuera Springman o Rimmongerl, pero cabe la posibilidad de que sea uno de los que están fuera de esta lista. Yo he visto muchos comentarios sobre Elix y Max Brass, Incluso que puede ser como los Cupalings que son los trajes alternativos de Boussy. Puede ser, perfectamente. Lo dudo mucho porque cada luchador es único. Y por ejemplo Master Mami es completamente distinto de, de Elix, o de Max Brass, o de Girl. También se ha dicho que puede incluir un nuevo luchador. Es posible, es posible perfectamente que... Que vayan a incluir un nuevo luchador a hans y que lo quieran promocionar así y ya, pues, los pájaros de un tiro. Es perfectamente posible. Yo, a mí, sinceramente, me extrañaría muchísimo que no fueran Springman o Slimongel Me extrañaría muchísimo. Y esto me lleva a otro punto. ¿Cuál es el futuro de hans Pues... Es difícil de ver. Puede que estén pensando en una secuela, como muchos también han dicho, es muy posible. Y si ese es el caso, pues espero que mejoren mucho lo que es el sistema de un solo jugador o que al menos la gente no lo abandone a los dos meses. Que hagan algo, si van a hacerlo para un mismo sistema deberían incluir bastantes novedades, como también dije en qué esperar de Splatoon 3, que espero que te traiga muchas novedades porque no es lo mismo pasar de Wii U a Switch, que puedes entrarte a las mismas normas, más o menos, que pasar de Switch a Switch porque la gente va a ser más exigente va a esperar más también es posible que pues sigan actualizando el juego base y si van a ser nuevas actualizaciones pues espero que mejoren pues las cosas que están pidiendo los fans en plural, no sé para que aguante, aguante más y que desde viva yo creo que lo va a hacer porque es más tiene un poder de, de patrocinio impresionante y se ha visto, yo creo que se ha visto con los últimos DLCs y unos DLCs incluso pues esa es mi opinión básicamente creo que puede ser una inclusión bastante divertida, creo que puede venir bien y recordad que faltan 5 luchadores más por saber así que Nada, cuando se le vele, pues a lo mejor hago un vídeo sobre el personaje, o no, o ya veré. Así que, pues nada, creo que eso, que puede ser un luchador muy divertido y con mucho, mucho potencial. Y a ver si rompe o no con las reglas. Yo creo que sería una noticia muy positiva y que se podría hacer perfectamente, que se... pues... Convertir a luchadores en ayudantes y cosas así. Y eso es todo lo que tengo que decir yo, así que nada, lo voy a dejar ya, también quiero saber vuestra opinión, siempre con respeto, recordad chicos, y pues nada, dejad un like si os ha gustado, suscribíos porque me ayudaría muchísimo y que lo compartáis con vuestros amigos y mucho más, lo agradecería un montón, nos vemos.